Mis hermanos, vamos a prepararnos entonces para escuchar el sonido del chofar, y eso es un, es un mandato escuchar el sonido del chofar en este día para despertar nuestras almas. Así que disponga su corazón para escuchar el sonido del chofar. digan conmigo todos padre digan conmigo selaklanu Espera, pero yo como aquí pero yo como aquí la otra vez digan conmigo selaklanu selaklanu selaklanu selaklanu taparlanu taparlanu selaklanu selaklanu selaklanu taparlanu taparlanu selaklanu la no, la clano. El la no, la no. La la no, la clano. La clano, la clano. la clano, La la Melaklanú. Melaklanú. Melaklanú. Melaklanú. Melaklanú. Disculpanos. Disobediencia o hierro. Desobediencia o llevar. hierro. Si hemos dejado de hacer lo bueno. Si hemos dejado de hacer lo bueno. Si hemos elevado nuestra corazón a cosas vanas. siempre hemos elevado nuestra corazón a cosas vanas. Hemos dado pie a la chonjarra. Hemos sí, dado pie a la chonjarra. A la inra. A la inra. Al de serjarra. Al de serjarra. Al de serjarra. Padre, por favor, borra lo del libro. Padre, Padre por, por favor, borra lo del libro. libro. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Ten misericordia, de, nosotros. misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús Amartí, sí. amén. En el nombre de Jesús Amartí, sí. amén. Amén. Amén. Vamos a orar Ian, conmigo. Te damos gracias. Te damos gracias. Te desa el oído nuestro. Amén. El oído nuestro. El oído de nuestros antepasados para toda la eternidad. El oído de nuestros antepasados para toda la eternidad. Roca de nuestra vida. Roca de, Roca de, de nuestra vida. Tú eres, de nuestra tú eres el escudo de nuestra salvación. Tú eres el escudo de nuestra salvación. De generación en generación. De generación, de generación a te agradecemos a te agradecemos, agradecemos que vamos a la alabanza y elevanza nuestra, en el nuestra vida que está encomendada en tu mano por nuestra vida que está encomendada en tu mano nuestra alma que está confiada a ti por nuestra, ¿no? alma confiada por nuestra alma que está confiada en ti por tu mirada lo que están con nosotros a diario por, por tu los que están con nosotros a diario por tus maravillas y bondados por tus maravillas y bondades en cada, en cada estación, en cada estación, noche, mañana y tarde, noche, mañana, noche, mañana y tarde, el benevolente, el benevolente. Tú el benevolente, pues tus compasiones nunca se han consumido, pues tus compasiones nunca se han consumido, y el misericordioso, y el misericordioso. Y el misericordioso. pues tu benevolencia nunca se ha acabado, pues tu benevolencia nunca se, se ha acabado, y en ti siempre hemos confiado, y en ti siempre, siempre hemos confiado, amén. Amén. Amén. Amén Ven conmigo, sea tu voluntad donar el oír nuestro Sea tu voluntad donar el, el hoy hoy nuestro Que lo de nuestros antepasados Que lo de nuestros antepasados. antepasados Que nos inaugures en este mes, en este mes. Que, nos que nos inaugures en, este, en mes. este mes Para bondad Para bondad Para bendición Para, Para bendición, bendición. Concedernos larga vida Concedernos larga, larga vida. vida Una vida de chalón una, una, vida vida una vida de salón, una, una vida de jecer, una vida de Geset. una vida de bendición, una vida de bendición, una vida de, de sustento, una, una vida, vida de sustento, una vida de salud corporal, una, una vida, vida de salud de corporal, una vida en la que haya reverencia del cielo, una vida, una una vida en, la en la que haya reverencia, reverencia del, cielo. del cielo y temor al pecado, y temor al, al pecado. pecado, una vida en la que no haya provecho ni humillación. Una vida de prosperidad, una vida, una vida de prosperidad y de honor. Y honor. Y honor. Una vida en la que tengamos amor por tu toraño. Una, una vida en la que tengamos de amor, de amor por tu toraño y amor de tu nombre. Y temor y te de tu nombre. Una vida en la que las súplicas de una nuestro vida corazón Una vida en la que las súplicas de nuestro corazón de escuchadas y cumplidas para bien sean escuchadas y cumplidas para bien y cumplidas Amén. para bien Amén Vean conmigo, el que oró milagros para nuestros antepasados el que obró milagros para, para nuestros antepasados, antepasados lo rescató de la esclavitud a la libertad y lo, y lo rescató de la esclavitud a la libertad y nos reino pronto y de a de nuestros, nuestros dispersos y de a de nuestros dispersos los cuatro rincones de la tierra a, en unión amén. a todo israel en unión fraterna amén sigan conmigo que en este nuevo mes de en este nuevo mes cuarto en este nuevo Dios mes vea cuarto vea para venga para nosotros venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Venga. Yehua, Amen. Oh, salve, y en y eso, chicos, espero que les haya gustado. Esto fue un pequeño corte de una reunión, de una fiesta judía que celebramos nosotros. Y muchas gracias, chicos. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós.